Lo que pasa es que el cementerio municipal, eh, el cementerio nuevo, como lo conocen los municipios de Salcedo, eh, pasó a mano de, de segunda persona. Entonces, no se hicieron los trámites como debieron ser. Y a raíz de esto, pues, eh, la alcaldía, los regidores, hemos tomado carta en el asunto. Pues, si dejamos que pase las cosas como están, automáticamente quienes estamos somos cómplices de lo, de lo que se hizo ahí. O sea, se hicieron unas venta, no con los procedimientos que debieron hacerse. Y por esta razón se encuentra eh, prácticamente parado los trabajos eh, en ese cementerio. En ese, ese prácticamente con fuego, quedó, quedó, quedó el Consejo de Genedores fue el que dio el grito de alerta ahí. El grito de alerta, entonces eh, por eso. Por eso eh, es que se está se están tomando la medida, aunque hay una inversión hecha y se está buscando la forma como se le devuelva algunas las inversiones porque si queremos que este pueblo no sea eh, maltratado, no sea estafado eh, eh, pues tampoco debemos de estafar los demás. O sea, estamos buscando ver cómo se buscará la fórmula y de que que lo invirtieron ahí, pues recuperen por lo menos lo que o sea, se da lo que invitió y que ese inmueble pues, vuelva al municipio.